De Mira, es la primera vez que yo estoy prisionero. Eh, no puedo decir si me trataron bien o me trataron mal. Eh, la próxima vez eh, tienen que ir para el mini-micro, ah, así sí. van para el hospital naval. empezando con el periodista este francés no creo que Alain Rouquet, no que él fue el creador de este tema no como aconsejando a que si queríamos que se olvidara la dictadura entonces había que ocultar el tema Malvinas porque al haber sido hecho durante la dictadura, entonces recordar Malvinas era recordar una gesta de los militares. Entonces él aconsejaba ocultar, desmalvinizar, que ese término no existiera ¿no? En, en esta causa que fue la causa nacional. Y se hicieron películas, canciones... Eh, conferencias, artículos, todos, todos tomando lo peor de la guerra y ocultando los hechos eh, heroicos eh, de, de, de héroes que no tienen nada que envidiar a los fundadores de la patria, ¿no? Como un Cabral, como un San Martín, como ¿no? un Belgrano... Tenemos hechos eh, realmente como para demostrar que los todos los que estuvieron en Malvinas son realmente émulos de aquellos otros próceres que tiene el país. Entre, por ejemplo, el cine, conocemos los chicos de la guerra, ¿no? iluminados por el fuego, que si bien traen escenas que son reales, no se puede negar los hechos de esos, los presentan de una manera tan generalizada, ¿no? que parece que toda la gesta de malvina Malvinas fue eso, y se han ocultado las otras cosas que se están rescatando, pero que no se le presta difusión. Nosotros tenemos, por ejemplo, películas como Locos de la Bandera, ¿no?, donde ahí familiares, madres y padres de los caídos van dando a conocer eh, eh, la personalidad de, del hijo fallecido allá en Malvinas. Tenía la certeza de que él no se iba a rendir. O sea, él iba a pelear hasta morir. Compañeros que van narrando los hechos. Yo no puedo soportar, no puedo tolerar que todavía se diga al Chico de la Guerra sobre aquellos compañeros que dieron su vida de esa manera. Yo considero que desde el momento que tuvimos la responsabilidad de saber que estamos defendiendo a un país y a una población que nos está apoyando y tener un fusil en la mano creo que dejamos a chicos.